Ya los vi Usar de referencia Rick and Morty en todas las canciones Ya los vi Fumar todo Jamaica Sin contemplaciones Situaciones De un millón y va a la banca rota Toda la historia De tu pinche padre Es un gol ya te vi Poner vídeos de Patponi en un pedreo improvisado Y salir Flotando hacia la noche Ebria y loca por vivir Sin dolor Te da cuando no esperas Y si esperas es morir Digo yo Volar en mil pedazos en un acto de destreza juvenil. Buenas noches. Ya no sé quién soy, quién es esta hora el piso en la mañana me encontré y el futuro era de allí alto el fuego corriendo. Ya no sé quién soy Chido, valero Ponte a trabajar Y olvídate de la Navidad Prende el fuego en el altar Prende el fuego, Johnny Car. la, la, la, la, la, la La, la, la, la, la, la, la. Ahora donde voy, suena en la estación, esto es un complot Hoy no me podrán hacer Dame el fuego más cerca, presta el toque si me hermano. en donde estoy fuera del año nadie me advirtió dicho que a prender vale duro en la piel dame un beso Juan Gabriel dame un beso Juan Gabriel la la la la la la, la, la. la.